Por La José Reyes iba directo a coger un motoconcho para irme a trabajar, ya que trabajo limpio, soy empleada de limpieza y cuando bajo, eh, que estoy por la José Reyes, eh, un individuo en un motor, flaquito, con una barbita, morenito, me atracó. Me sacó una pistola, yo creo también que atracó a otra persona primero antes que yo, entonces, imagínate. ¿Qué te dijo él cuando se te Que, que levante la mano y que tuviera, todo lo que tuviera que se lo diera.